Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, nuevo video, nuevo tema de esta semana, tema futuro. Eh, venía hablando del pasado y del presente, y esta semana me voy a concentrar en el, en el tema futuro. Y como siempre digo, mi propósito en estos videos, en estos contenidos, son dos: por un lado, acercar la disciplina del coaching, acercar la metodología del coaching a la a lo que es la gestión de los recursos de cada una de las personas que, que toman una sesión que toman una conversación de coaching como forma de gestionar sus recursos para qué para lograr para mejorar algo que quieren mejorar o que quieren cambiar y por otro lado que estos contenidos también sirvan en la medida de las posibilidades para que para que nuestro día a día el tuyo el mío el de cada uno de nosotras de nosotros sea más grato más vital con mayores y mejores niveles de bienestar entonces bueno estos son mis dos propósitos y dicho esto de ahora sí voy a ir de lleno al tema de esta semana que es el futuro y como siempre digo con si se quieren miradas distinciones o ciertos recursos que el coaching eh, puede dar puede brindar a conceptos que vos yo cualquiera de nosotros los tenemos en claro digamos creo que todo el mundo sabe lo que significa la palabra futuro lo que es el futuro en sí mismo si se quiere ahora en el coaching lo que nosotros hacemos, lo que yo hago como coach, es independientemente del significado de la palabra, y ahora voy a leer la definición, la voy a sacar de Google, este, digamos, independientemente de la definición, también es cierto que tanto vos como yo podemos llegar a tener interpretaciones diferentes del futuro. Para vos el futuro puede ser de acá a cinco años y para mí puede ser de acá a cinco minutos. Entonces acá es donde el coaching toma, si se quiere... Eh, mayor relevancia en una conversación ¿Por qué? porque para vos el futuro tiene un significado puntual y específico y para mí por ejemplo o para otra persona para tu compañero de trabajo, para tu jefe para tu compañera de vida, para tu compañero de vida para tus hijos, no sé para cualquier otra persona que te rodea puede tener otro significado específico también entonces independientemente de la del significado que tenga como si se quiere por, por diccionario cada uno de nosotros va a tener una interpretación del futuro y no es en general, incluso es en específico es el futuro para vos en lo laborales tiene un significado tiene un tiempo, tiene una duración, tiene un plazo tiene montones de características en tu vida social tiene otro significado tiene otra relevancia, tiene otra importancia, tiene otro peso en tu vida no sé, matrimonial, amorosa, con tus hijos, relacional, lo que sea, donde vos quieras aplicar el significado específico, el significado de diccionario de la palabra futuro, va a tener ciertas características especiales para, esa, para ese ambiente, o para ese ámbito en particular. Ahora sí te voy a leer la, la definición de la palabra futuro, para que tanto vos como yo estemos hablando básicamente de lo mismo. sí y ahí la leo directamente del teléfono, te soy franco. Es así, yo puse futuro significado en Google y apareció, apareció esto. Son dos acepciones o dos, eh, dos explicaciones de la palabra futuro. La primera es que existirá o sucederá en un tiempo posterior al presente. Y la segunda, similar, que será lo que expresa el nombre en un tiempo posterior al presente. Entonces... Digamos, yo voy a elegir la primera para hacerlo más sencillo, es algo que existirá o sucederá en un tiempo posterior al presente. Y esto es lo que yo te decía, no tiene características especiales, ¿por qué? Primero porque, ¿qué es lo que vos imaginás, pensás, crees que va a suceder? Que va a ser diferente a la persona que tenés al lado. Por ejemplo, vos estás hablando con otra persona sobre el mismo tema, estás hablando con no sé, alguien de tu familia tu pareja, tu esposa, tu esposo, vacaciones, trabajo, eh, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Se entiende? O sea, cualquier cosa, cualquier tema, ya sabes que va a suceder en un tiempo diferente o posterior al presente, tanto vos como él o ella saben que están hablando de un tiempo posterior al presente, ahora, lo que sí, vos seguramente estás imaginando un trabajo, unas vacaciones o una comida, Posiblemente diferente o con características diferentes a lo que la otra persona está imaginando como ese futuro. Puntualmente sobre el tema comida, vacaciones o trabajo. Y esto es lo que el coaching puede aportar en una conversación. Esto es lo que sucede en una conversación de coaching. ¿Por qué te digo esto? Porque yo como coach trabajo con la persona, la que viene, la que está en este caso sería una videoconferencia, porque es todo por videoconferencia, digamos, pero la que está sentada frente a la pantalla junto conmigo. Y esa persona tiene una interpretación de ese futuro. Piensa algo sobre el futuro, imagina algo sobre el futuro. Tiene características particulares, especiales, personalizadas, si se quiere, sobre ese futuro. Que pueden variar o puede ser totalmente diferente a la otra persona con la cual tiene algo que resolver, si es que tiene que resolver con otra persona. ¿sí? Entonces el coaching es aplicable a las palabras más que nada por el uso que cada una de las personas le da. Lo que cada una de las personas cree que esa palabra en ese caso puntual puede llegar a significar, independientemente que el significado de la palabra futuro, tanto para vos como para mí, como para otra persona que está mirando este mismo video en este mismo instante, todos tenemos la definición que dice Google, por ejemplo. ¿no? Y al mismo tiempo, más allá de esta definición, vos, otra persona que también te está viendo este video, e incluso yo, podemos tener interpretaciones diferentes a, ese, a esa palabra. Y esto es lo importante, o esto es incluso hasta lo rico, si se quiere, que, tiene, eh, que tenemos nosotros, los seres humanos. Porque sobre una misma palabra, sobre un mismo significado, por suerte, tenemos la libertad de tener libres interpretaciones, libres usos sobre la palabra. Y, y esto es lo que sucede en una conversación de coaching, sobre ese libre uso, ese libre albedrío, si se quiere, por el uso de la palabra. Hace que, por ejemplo, en el momento de planear unas vacaciones, una comida, un trabajo, eh, no sé, un llamado telefónico, tenés que hablar con alguien por algún tema en particular, que es a futuro, Vos lo vas a planear de una manera diferente a la que la puede planear otra persona. Y esto es lo importante que tiene, por ejemplo, como concepto el futuro. En el futuro lo que tiene, si se quiere, como mayor relevancia es que vos, en esa imaginación, podés imaginar todo lo que vos quieras. El presente estás un poco más limitado porque es lo que tenés en ese presente, puntual y particular. En el pasado mucho más no podías hacer porque lo que había sucedido había sucedido. Esas cosas no pueden variar. Ahora en el futuro vos podés imaginar todo lo que se te ocurra. Vos podés hacer que tenga todas las características que a vos más te convengan. Que sean más beneficiosas para vos. Y esto es lo que tiene de bueno el futuro. Esta es la parte si se quiere más rica, más, más linda del futuro. Que vos, yo o cualquiera de nosotros podemos imaginar absolutamente todo lo que se nos ocurra. En, esto, en esta imaginación, lo que tiene de bueno también es que dependiendo de lo que imaginemos, también vamos a generar emociones diferentes. Las emociones sí van a ser del presente no van a ser del futuro. Porque vos en el momento en que estás imaginando ese futuro es el momento en el cual te estás emocionando. Estás sintiendo diferentes cosas, teniendo diferentes sensaciones. Entonces, el futuro puede ser bueno, puede ser malo, regular, digamos, vamos a ponerlo entre el blanco y el negro, hay una escala de grises interminable para ese futuro. Vos puedes poner el futuro, si se quiere, puedes imaginar la peor de las situaciones o puedes imaginar la mejor de las situaciones. Y en el medio tenés montones de situaciones que también puedes imaginar. Y todas son posibles. Y todas pueden ser incluso llevadas a cabo, todas se pueden cumplir. Eh, y acá quiero, voy a ser honesto, no, no sé si todas, te soy franco, no, acá no sé si todas, pero bueno, dependiendo de lo que vos imagines también, ¿no? Digamos, yo por ejemplo, si ahora yo quiero imaginarme ser astronauta dentro de 5 años, y por más que me lo imagine dentro de 5 años no voy a poder ser astronauta, pero ¿por qué? Y acá es lo que yo quería señalarte. El futuro tiene eh, como característica: puedes imaginar todo lo que vos querés. Ahora, hay cosas que o variables que vos podés manejar, que vos podés controlar o que están dentro de tu capacidad de gestión y de control hay otras variables que no hay otras variables que van más allá de tu capacidad de gestión Vas a, van más allá de tu capacidad de decisión ejemplo, yo quiero ser astronauta, vos querés ser astronauta yo tengo hoy 52 años y es las probabilidades de que yo sea astronauta mañana por más que me lo imagine y por más que lo planeé y por más que haga un plan, si se quiere, perfecto de cómo llegar a ser astronauta en la NASA. O, eh, lo más factible es que no lo pueda cumplir. ¿Por qué? Porque posiblemente haya variables que van más allá de mi capacidad de gestión. Como por ejemplo, no sé, límite de edad. No tengo ni idea si tendrá un límite de edad o no. Digo, Pero pero es posible que el futuro que vos imaginas, no todo sea posible. ¿Sí? cuando dije, bueno, todo es posible para que cada uno pueda jugar con la imaginación pueda jugar con ese futuro de la manera más favorable para vos o para cada uno de ustedes o para mí incluso ahora sí el futuro tiene esta si se quiere, esta característica más rica más este más positiva, si se quiere ¿por qué no? yo puedo Imaginar lo que quiero Vos podés imaginar lo que vos querés es, Depende de lo que vos elijas Imaginar Depende de lo que vos elijas como futuro Y esto creo que también es una gran Característica que Si se quiere que nos habilita Te habilita a vos, a mí, a cualquiera de nosotros A que ese futuro pueda ser cumplido Se pueda llevar a cabo Pueda, pueda existir en ese tiempo Posterior al presente Como dice la definición Entonces acá hay muchas características que dependerán de lo que imagines, dependerán del ámbito en el que lo imagines, dependerán del tiempo a cumplirse, para que se cumpla, perdón, para que se cumpla este, eso que vos imaginás. Lo que sí eh, creo yo, y esto cuando digo creo yo es desde mi experiencia personal como profesional también, eh, una de las ...cosas más positivas que tiene el futuro... ...es que vos tenés la capacidad... ...o yo tengo la capacidad de imaginar... ...casi todo lo que yo quiero... ...casi todo lo que vos querés... ...dentro de ese futuro... ...dentro de ese plan a futuro... ...entonces... ...desde el coaching que... ...mucho pasa en las conversaciones... ...las conversaciones que yo te decía... En otra, ...en otra oportunidad que están... ...centradas en el presente de cara al futuro... ¿no? ...en el presente de la persona en el presente de mi cliente, de cara al futuro, de cara a ese proyecto que tiene hacia adelante, y el futuro puntualmente, que es lo que estamos hablando ahora. Lo que tiene como característica es esto, que la persona puede ponerle a ese futuro todas las cosas que quiera, que desea, que le es agradable imaginar que pueden ser posibles y le pueden traer beneficios a la persona. Y esto está buenísimo. Esta es una de las características que en el futuro pueden jugarnos a favor, también en contra. Y eso lo voy a hablar después en otro video, eh, que también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en principio, es algo que va a suceder en un tiempo diferente al presente, con lo cual, como todavía no sucedió, estás habilitada habilitado a imaginarlo como vos quieras. En las, con las características y con las condiciones que vos quieras. Así que te invito a que lo hagas, te invito a que juegues con esta imaginación, con estos eh, diferentes escenarios que pueden suceder en el futuro tuyo. Y a ver cómo, a ver qué es lo que aparece, cómo es que lo imaginas. Y seguramente nos estaremos viendo la próxima, en el próximo video, en un par de días. También con el tema futuro, con algo un poquito más específico si se quiere. Pero en principio, bueno, esto, no, tomate estos días si querés, es una invitación a que... Planees un futuro, con las características que vos quieras. A ver cómo, cómo te va con, ese, con esa imaginación, con ese plan, con ese proyecto de plantearlo, aunque sea. ¿Vale? Nos estamos viendo en un par de días. Chao.